Estamos organizando un congreso mutacional, un montón de profesionales para mostrarte qué podés hacer el día después, para que no repitas las mismas secuencias, los mismos patrones, para que no uses el mismo sistema de creencias. Congreso Mutacional SF.com Tenés que inscribirte.